Encuentro Internacional de Clarinetes, organizado por la Asociación Filarmónica, el evento comprende conciertos, talleres y clases a cargo de prestigiosos maestros locales e internacionales. Informes e inscripciones en www.asociacionfilarmonica.com